Una de las obras que se podría calificar como prioritarias en el Distrito Municipal de Haya es el parque, debido a la necesidad de un espacio de sano esparcimiento en la zona. Esta obra, según comunitarios, desde hace años autoridades han iniciado, sin que hasta la fecha se prevea una próxima conclusión. Sobre la tardanza, entrevistamos al director distrital Rafael Espinal, mejor conocido como Pin. Eh, la tardanza, eh, te la puedo explicar que naturalmente es lógica, eh, tú debes entender que eh, la Junta Digital eh, los fondos que llegan para obra eh, no son tan montuosos. Recibimos en la actualidad anterior eran menos, casi 400 mil pesos. Y si tú entiendes que el parque quisiéramos que estuviéramos en el lugar, ...para poderte explicar cómo se habilitó ese terreno... ...que hoy se va a hacer el parque... ...que era un hoyo, era una cañada... Eh, ...si bien es cierto, no sé si en otra entrevista te ha dicho... ...que nadie ve y ahí hay 57 cantarillas... ...debajo de la tierra... ...para que todas la agua, las aguas... ...que llegan tanto de los callejones... ...como de Jaya... Eh, ...ahí era que se depositaba y nosotros hicimos... ...un drenaje para que esas aguas fueran a otro lugar... ...para que hoy estuviera que sea la imagen del parque que se está construyendo. El director distrital se comprometió ante las cámaras a hacer la entrega de la obra a finales de este año. Escuchar que sí me comprometo que en diciembre, Emma, para decirte, en nuestras patronales de la patronal de Magdalena Milagrosa vamos a entregar el parque de Jaya. Pero tú sabes que es un poco costoso. Cosa esto que el parque que hizo nuestro compañero y amigo Alex Díaz, salida a la capital. Nada va a haber de diferencia porque la misma luz en todo lo va a llevar el Parque Nuestro. NTN, su noticiero regional.